Congreso Mutacional. Cada vez que tú enciendes tu magia, cada vez que tú haces un pedido energético, cada vez que haces un pedido de todo tu ser, de toda tu alma, tenemos que actualizarlo en la Tierra actuando. No peleando, pero sí manteniendo ese coraje, esa persistencia, hasta que logremos lo que nosotros queramos y vivir esa vida soñada. Así que, por favor, actúa. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional. SF.com. Tenés que escribir.